Yo vivo lejos, entonces cuando tengo que venir para acá tengo que pasar a buscar a mi hermana, para después entrar y para allá. Oye, un poquito no me va a madrugar? Yo no voy a madrugar voy a ir temprano, ¿no? Ah, ah, yo lo siento pero ahí sí, pero yo no me voy a madrugar, ¿no? A las 7 por la y media y media, pero es qué me llega a esa hora? ¿Por qué la de quién aquí? Yo no hay a nadie aquí. Porque llegué tarde. <risa> okay. ¿Y a la, cuál es la hora acostumbrada de llegar A las 7 y media. ¿Tú llegas a las 8 No, que yo llegué tarde. No, porque ellos tienen que poner por lo menos a las 8 A las la sí, 8 Claro, a las por lo menos. Porque ¿quién se va a estar levantando que a las 7? Pues ese es uno con un sueño que no se puede ni parar en los dos pies bien. con tarde. Sinceramente yo salgo tarde de mi casa y llego tarde. Bueno. Oh, porque yo iba a entrar y, se, y cerraron. Sí, pero... ¿Eh? No, fue lo que pasó que yo iba y mismo me cerraron el puertón. Yo, yo iba derecho adentro y ellos me cerraron que me levanté el tarde. Y a uno no le da tiempo, como dice él, de cambiar y terminar. Tiene que poner eso más, más, más, más, más tarde, cuando llegáis más temprano. Realmente el asunto es prácticamente inexplicable. Sin embargo, eh, la situación que se da ahora no se daba